Hola, yo soy Ceci Madero de la Agencia Conversión Marketing desde México y te recuerdo que tienes algunas horas todavía para inscribirte al Live Webinar donde te voy a dar algunos tips para que realmente puedas prospectar utilizando las redes sociales y que llegues realmente a toda la cantidad de clientes que te propones. Nos vemos un ratito más, inscríbete, no te lo pierdas.